que me quede en este juego, más que darte al fin el gane, pues no puedo con mi amor apagarte todo el fuego que encendieron en tu carne, como fiera que anda en barama, te enfureces ya por nada, y te pones cual serpiente resbalándote en mi cama, esperando introducirme el veneno de tu alma, cuánta pena, cuánta angustia, es fingir que no sé nada, cuando sé que has pisoteado mi apellido por la calle, cuando todo el mundo sabe, la esquina que te paras y las monedas que te pagan. Sí, sí, cuánta pena, cuánta angustia, es fingir que no sé nada, es pensar en el momento que subimos al altar y juramos mutuamente que jamás, jamás, pasara lo que pasara, nos íbamos a traicionar pero tú, mujer ingrata, de tu carne hiciste un Dios, y hoy estás en la subasta del que pague mejor. Te olvidaste de mis besos, de mi prosa y mi canción, y te has ido desgastando como se desgasta un acordeón que quedó hecha pedazos en el último estirón. Sé que dicen es demencia lo que siento yo por ti, que me falta valentía, que mi hombría la perdí,